Bueno, pues retomamos nuestro espacio sobre la pareja Los Consejos del doctor Amor con Juan Bustamante. Nos vamos directamente con esa facilidad que nos permiten las ondas de radio. Hasta Huelva le damos ya la bienvenida. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, te retomamos esta vale, conexión, vale. esta comunicación. Problemas que nos ofrece todavía con los avances que tenemos, pues... Eh, las coberturas todavía no están al 100%, pero bueno, ya hemos... Bueno, yo he pagado la factura eh, del teléfono, sí, o sea sí. que no será por eso. Y aquí también está pagada. <risa> bueno, Juan, pues hoy hablamos de errores por WhatsApp. Cometemos muchos. Sí, sí, hay unos cuantos importantes y como todo el mundo usamos WhatsApp, pues vamos a ver. Eh, yo he puesto los cuatro más importantes, porque claro, serían 500 y 500 no nos da tiempo a decir. Bueno, por pues los Entonces, cuatro más destacados. Sí, empezamos por el primero. El primero sería eh, que escribir todo el día. Esto es cuando te llevas todo el día, por ejemplo, o conociendo o estando ya con alguien, escribiéndole a cada momento. Y, buenos días, ¿y qué estás haciendo? Pues yo voy a recoger la ropa, ahora voy a ir a casa de mi madre, a los cinco minutos ya estoy en casa de mi madre, eh, estoy aquí con ella, eh, estamos aquí hablando, después voy a comprar, cuando se va a comprar? estoy comprando, estoy aquí terminando, no sé qué, y así todo el día. Y, bum, bum, y, bum, bum, y es como que, Dios mío, esa persona me está retransmitiendo su día a día, por favor. Entonces, eso no se puede hacer, ni se debe hacer, porque agobia a la otra persona. Claro, porque es que es un machaque constante de todo el día, y todo el día, y todo el día. Y a ver, tenemos que entender que cada uno tenemos más vida allá del móvil, más cosas que hacer. Tenemos, por ejemplo, sí. yo qué sé, que es trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer, no sé, deporte o lo que sea. Y no podemos pensar, pum-pum pum-pum pum porque es que, claro, es eh, un poco la otra persona va a decir, madre mía, déjame respirar un poco, ¿no? Y esto, sobre todo, pasa cuando, eh, cuando hay gente que está conociendo a alguien y lo hace mucho. Es ¿eh? como, como tiene tanta ganas, tanta ilusión y le gusta y es como todo tan bonito al principio, es como, tengo que hablarle, tengo que hablarle, tengo que hablarle. Y a ver, tampoco estoy diciendo que ese sería el otro error, que sea todo lo contrario que es, le doy los buenos días y ya no le escribo más hasta las 10 de la noche. No, tampoco es eso. O sea, ni una cosa ni otra. Ni todo el día escribiendo, ni le pongo solo un buenos días y ya hasta, hasta las 10. No, entonces eh, ese es un error que la gente no sabe, digamos, controlar con el WhatsApp. No sabe lo que tiene que poner ni cuánto lo tiene que poner. Y claro, todo el día tú no puedes estar con el móvil porque tienes otras cosas que hacer. Y mucha gente cae en eso de todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y eso acaba quemando, acaba incluso haciendo que la otra persona, pues eso, se canse. Y que la otra persona, pues, llega un momento de que eso, que está diciendo, madre mía, qué pesado o qué pesada este que todo el día ahí. Entonces, ese es el primer error que no se debe cometer, muy importante. ¿Vale? Juan... Ese sería uno. Sí, además, eso de escribir todos los días da una sensación... Por ahí se escucha una ambulancia... Bueno, una, sí, tenemos por aquí ambulancia de turno. Bueno, pues decía que da una sensación de como querer controlar a la otra persona también, ¿no? Claro, es que eh, lo que pasa con estas cosas es que mmm, normalmente la persona que está hablando con ella, claro, da la sensación de que le controla y de que eso, de que estás todo el día encima. Y claro, tú dices, yo es que no puedo estar todo el días hablando con esta persona, porque tengo otras cosas que hacer, entonces no puedo estar todo el día con esta gente así, que estoy si escribiendo, que si hablando, que si ahora con, contestándote. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, por ejemplo, si tienes que, que estar, a si estás haciendo deporte o si estás comprando o si estás, yo qué sé, trabajando, no pues puedes estar cada dos minutos contestando y, uh -huh. y esto es otra, que como encima no contestes, Uf. encima la otra persona se enfada y es como, oye, qué tarda en contestarme. Oye, que es que te estoy escribiendo, ¿eh? Es que tengo mis cosas que hacer, tengo mi vida y no puedo estar pendiente de ti a cada momento, ¿no? Exactamente, porque eso es un error que también cometemos ya en, en la vida normal, no solamente al conocer a alguien, Juan. Que si alguien le escribes en WhatsApp, lo lee y no te contesta, te cabrea. Bueno, a lo mejor ha podido leerlo, pero no se puede eh, poner en ese momento a contestar porque está, eh, por ejemplo, en pleno trabajo. Hombre, también es verdad como a mí me ha pasado, que como me ha pasado todo, como ya sabéis, sí. que si tú le escribes a alguien, lo lees y no te contesta y pasa el día entero, bueno, el día ahí ya no es que no ha podido, es que no ha querido, es diferente. Exacto, no el día entero, no, yo digo en ese mismo momento. No, en ese momento, claro, evidentemente, es que es eso, se te coge en un momento que no puedes y lo lees, pero al rato, aun cuanto pueda, te contesta, claro, eso sí. Pero lo que no puede ser es eso, todo el día en línea o todo el día hablando. A mí es que, de hecho, me cansa y me aburre estar todo el día en el WhatsApp. Uf, ¿verdad? Porque, porque es que, digo, vamos a ver, yo no puedo estar todo el día mirando una pantalla escribiendo. Es que cansa, cansa, la verdad. Hay momentos en que, y yo además que trabajo en telefonía, digo, es que no quiero saber nada del móvil. Porque me llevo todo el día con el móvil allí. Y todo el día trabajando con móvil. O sea, quiero otra cosa. Y todo el día con el WhatsApp es que es malísimo. Y hay gente que está muy enganchada a eso. Y no se dan cuenta... ...de que están perdiendo tiempo de hacer sus cosas, por ejemplo... ...están perdiendo tiempo de, no sé, de leer, de pasear... ...de, no, no sé, ver una película... deja dejar el móvil un ratito, haz otras cosas... ...y además que es malo todo el día con el móvil en la mano... ...y escribiendo sin parar, eso es malo. Uh -huh. Bueno Juan, pues este es el primer error... ...escribir todo el día... ...vamos a hacerlo con moderación... ...otro error que, que cometemos por el WhatsApp... Otro error que cometemos, pues cuando pasa un tiempo, y esto me parece una tontería, pero cuando pasa un tiempo y desbloqueamos al ex o a la ex, y de repente nos da por escribirle se viene un día, no sé, como la pena o el recuerdo, y te, uy pues le voy a escribir, le voy a desbloquear, han pasado a lo mejor ya cinco meses, ocho meses, diez meses, un año, dos años, y le voy a escribir, a ver cómo le va, no sé cuánto, y siempre digo, pues a ver, ya, ¿qué más da cómo le va ya? ¿Y para qué? Entonces, hay gente que no sé, le gusta volver para atrás, le gusta como, como volver a, a atrás en el tiempo y como remover cosas que ya no se tienen que remover. Uh -huh. Y esto hay gente que lo ha hecho. ¿Sabes? Que cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo no lo recomiendo. ¿Para que te pones a. lo desbloqueas o le pones otra vez el número y. O le preguntas cómo le va? Bueno, ya que más queda cómo, cómo le va. Ya que yo lo vuestro terminó hace tiempo, cada uno estáis por su lado, pues, pues ya está. Pues, yo creo que es absurdo, ¿no? El remover eso y esta es otra cosa que, que hay gente que hace. Y además sin saber... ¿Otro sab error más? Sí, sí. Dime, dime. No, que digo y además sin saber el, la vida que ya tiene la otra persona, que a lo mejor está incluso molestando, ¿no? Eh, eh, esos mensajes ya... Hombre, se, a mí me la han hecho, sí. a mí me, alguna vez me ha escrito alguna vez, bueno, ha pasado ya un tiempo y se lo he dicho, digo, bueno, ¿y esto a qué viene? Digo, ya lo nuestro pasó hace tiempo, ya aquello se terminó, se acabó, ya se enfrió, cada uno tiene ya su vida. Y tú ahora me estás preguntando cómo me va. Digo, bueno, ¿y por qué me preguntas ahora cómo me va? Pregúntamelo pues cuando terminamos al poco, pero no me preguntes un año que fue cómo me va. ¿no? O sea, uh -huh. no tiene ningún sentido. Y además, ¿a que te importa? Si ya cada uno tenemos nuestra vida, ¿no? Exacto. Ni a mí me interesa lo que tú estás haciendo, ni ya te tiene que interesar lo que yo hago. Y además que eso, que esperas para preguntarte cómo te va, pues todavía es más ridículo, ¿no? Bueno, pues desbloquear y escribir, otro error. ¿Más errores, Juan? Otro que, otro que hace la gente eh, cuando está conociendo es mandar fotos muy rápido. Esto es otro clásico. Está conociendo a alguien y el mismo día de hablar 20 minutos ya empieza a mandarle fotos. Mira, pues me voy de paseo, una fotito. Y digo, a ver, espérate, que os conozcáis más, porque a lo mejor después resulta de que no encajáis. ...y luego esa persona tiene tu foto en el teléfono... ...y no sé, yo creo que no hay tanta prisa ¿no?... ...ya después cuando habéis visto o habéis hablado un poco más... ...pues vale, eh, mandarse foto no es ningún problema... ...pero ponerse a mandar fotos... ...con una persona que apenas conoce ...y que no sabe después qué va a hacer con esa foto... ...si la va a reenviar, si se la va a mandar a alguien... ...si la va a ver o vete a saber dónde acaban tus fotos... Yo qué sé. Y eso, que si después veis que no sois compatibles, ahora esa persona tiene fotos tuyas. Hay gente que dirá, hombre, pero la, si lo la tengo en Facebook, las puedo pillar a Facebook. Sí, pero yo siempre digo que todo lo que intentes eh, evitar y todo lo que hagas lo mejor posible desde el principio, mejor. Y que tengas cuidado por si acaso, porque no sabes después si vas a acabar de pareja o si vais a acabar al revés, vaya a acabar cada uno por su lado y poniéndose a parís. Uh -huh. Entonces, por eso es mejor no mandar fotos en principio, hasta que no tengáis algo más estable, por Lo que puede pasar, pues sí, otro error también es ese, Juan. Eso de mandar la foto, es verdad. Bueno, paciencia, vamos a conocer primero a la persona un poquito más. Claro, es que yo no entiendo. Siempre lo he dicho que porque la gente no tanta prisa, porque cuando conocen a alguien lo quieren todo rápido ya, porque es todo. Vamos a comportarnos como si lleváramos cinco meses saliendo. Eh, vamos a ver, todo tiene que ir a su ritmo, tiene que tener su proceso y hay que ir. Pues eso, poco a poco, y ya irá saliendo todo. Pero no queramos hacer en dos días lo que lleváramos haciendo en, una, en un mes. Y eso, eso todo, todo ya. Y todo ya no puede ser. Todo es como los edificios que se construyen. Tú no puedes decir, venga, construyeme un edificio y lo quiero terminado dentro de dos días. Es imposible. El edificio se tiene que ir construyendo poco a poco. Exacto. Tiene que ir haciendo la base, después poner las columnas y construyendo los pisos. Pues igual aquí hay que ir poquito a poco. Como si construyéramos una catedral, ¿no? <risa> Sí, pero bueno, a, a, esperemos que no tarde tanto como <risa> la de Barcelona, por ejemplo. Bueno. bueno, pues este es el tercer error, manda fotos muy rápidamente y nos queda otro. Y el último así importante que yo destacaría es, también, que tiene algo parecido, que es lo de dar el WhatsApp muy rápido. Esto es otro gran clásico, cuando me han hablado por privado, por el Facebook. Eh, pues que una persona me ha hablado y a los cinco minutos ya me da el número. Bueno, espérate, hay que seguir hablando, hay que seguir conociéndose y este, yo por ejemplo no soy de dar tan rápido el número de teléfono porque hablamos también de otra cosa personal y dar el número de teléfono a una persona que no conoces pues también tiene sus riesgos porque oye, tiene tu número algo tan privado y tan importante, alguien que no sabe por dónde te va a salir. Esto es como si vas por la calle y el primero que se cruza le dices, oiga, usted venga para acá, venga, te digo el número, apunta, seis 30, 22, no sé cuánto. Yo digo, a que tú no haces eso, lo de la foto es lo mismo, a que tú no le das la foto al primero que se te cruza por la calle. Pues el número es lo mismo, bueno, pues hay gente que por internet, no sé por qué, se, se desinhiben mucho y es como, venga, no pasa nada, hablo cinco minutos con esta persona y ya en cinco minutos le doy mi número. Bueno, espérate que a lo mejor es un loco, una loca, o a lo mejor es una persona que no te conviene, o a lo mejor después todo lo contrario de lo que tú buscabas y, y ahora tienes tu número de teléfono. Y cuidado, porque hay gente que desgraciadamente no está muy bien y luego empiezan a llamarte todos y a molestarte. Por eso, porque le has el número a una persona que luego te das cuenta de que, cuidado, de que no está bien. Entonces, por eso, no demos el número tan rápido. Y conociéndose, si es por el chat de Facebook o y hablando... Y ya os daréis el número, pero qué prisa hay, a los cinco minutos todo el mundo ya toma mi número. Bueno, espérate, ya nos lo daremos, no tenemos prisa para eso. Es verdad, Juan, tenemos mucha prisa, ¿verdad? Últimamente en todo, no tenemos paciencia. Yo es que cuando he conocido es lo que más me ha llamado la atención, que siempre han tenido eso, mucha prisa en todo, en darle el número, en mandar fotos, en quedar, eh, como dije ya, hasta en presentarme a los padres, hasta eh, Y yo, yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué vas con tanta rapidez? ¿Qué pasa? O sea, ¿se va a terminar el mundo ya? Era todo como lo que he dicho, como si lleváramos cinco meses, pero comprimido todo en una semana. O sea, hacer cinco meses en una semana. Y digo, pero ¿dónde vamos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto correr? Tampoco digo que haya que ir muy lento, pero porque hay que hacer en una semana o menos lo que deberíamos haber hecho en cinco meses. Uh -huh. No sé, no sé dónde dónde tiene la prisa la gente. Pues hoy lo quieren todo el mundo ya, todo, todo ya. Venga, ya somos novios, ya te presento a mis padres, ya te doy el número, ya te mando fotos, ya pongo la red que estamos juntos, que ya hemos comentado esas cosas. Sí, sí, sí. esa prisa. Todo esto, al final, pues ya sabemos cómo acaba, acaba mal. Bueno, pues estos son los cuatro errores principales que cometemos por el WhatsApp. Lo recordamos, Juan, así un resumen breve. Pues los errores, eso el de bloquear a las ex después de un tiempo o los ex y ponerte a hablar, absurdo, algo que no sirve para nada ni merece la pena. Otro de ellos es el de escribir, de estar escribiendo todo el día a la otra persona o todo lo contrario, o no escribirle nunca o casi nunca. El otro es el de mandar las fotos rápido, una persona que acaba de conocer y ponerte a mandar las fotos ya. Y este último que hemos comentado, que es ese, que es el de eh, dar el WhatsApp, o sea, dar tu número. ...también muy rápido, una persona que no conoces de nada... ...son cosas, son errores que mucha gente comete... ...y que no se dan cuenta de que, bueno, te puede salir bien... ...pero también hay muchas veces que no... ...y luego te arrepientes de, de haberlo hecho así. Bueno, pues estos son los consejos de nuestro particular... ...doctor Amor, aquí en Radio Futuro, Juan Bustamante. Juan, pues muchísimas gracias, un programa más... ...y bueno, ya nos volvemos a encontrar en el próximo programa... ...con estos interesantes temas... Sobre la pareja. Pues nada, gracias a vosotros. Desearos a todos los que nos oís que tengáis una feliz Navidad, unas felices fiestas, que lo paséis bien, que ya sabéis mucho cuidado con el virus, que nos no emborracháis mucho. Uh -huh, por supuesto. Y, y nada, la próxima semana volveremos con otro tema interesante. Y recordar a la gente que mis libros están a la venta en Amazon por si alguien los quiere comprar. Claro, Pero los recordamos. Que... Sí, los tres libros, ya saben que el primero es ¿Y ahora qué? Clave para superar una ruptura. El segundo, nosotros dos, cómo mantener la pareja. Y el tercero, así no, errores al conocer a alguien. Los tres en Amazon. Regalito bueno para Reyes, ¿eh? Regalito estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan, y hasta el próximo programa. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.